Una vez abierto el programa, nos dirigimos a... Disable Background Apps. Marcamos la casilla. Ya lo tenemos. Déjame un like, please. Comenta. Gracias por la visita.